Bueno, mi nombre es eh, Alicia Jiménez Elizondo, eh, trabajo en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional eh, y en el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Estamos ubicados en la Universidad para la Paz. Bueno, yo estudié eh, la, el bachillerato, el, el pregrado, por decir así, eh, lo que estudié fue biología en la Universidad de, de Costa Rica. Eh, ¿Qué me inspiró a eso? ¿Por qué fue que me dediqué a, a, a quise estudiar esto? Eh, bueno, eso fue en los años de 90, 93, no, noventa inicié yo eh, en la Universidad de Costa Rica. Y, luego, y la razón eh, fue más que el interés por la ciencia en sí, de la ciencia de biología, fue mucho una conciencia que, que creo que tengo de, desde muy pequeña, que sentía una gran conexión con otros seres vivos, con la naturaleza, eso, muchas eh, vivencias que tuve de, de niña, eso ayudó, eh, con mis padres que nos llevaban a... a a lugares de, de naturaleza, lejos, etcétera, entonces pues algo, algo eh, había en mí que, que hizo que yo quería estudiar algo que tenía que relacionarse con otros seres vivos, eh, no solamente humanos, eh, entonces en, en mi conocimiento, en mi contexto, en ese tiempo yo sé que hay muchas otras carreras ahora disponibles que, que es ambientales, ciencias ambientales, etcétera, que pueden, pero en ese tiempo pues lo que más yo vi cercano eh, era biología y pues fue una, fue muy gratificante. Eh, yo creo que, que un campo de ciencias lo que da, y en este caso la biología es eh, ampliar una visión de mundo, ampliar a, a ver que la gran variedad de seres, de la gran variedad de la riqueza que hay en este mundo es el, el, la gran diversidad. O sea, sabemos muy poco y todavía, ¿verdad? Seguimos descubriendo, se siguen descubriendo especies. Pero no solamente especies aisladas, sino las conexiones entre sí es, es muchísimo. Entonces, claro, fue... Fue una, una oportunidad bien interesante que da el estudio de una carrera así como, como, como la biología. Este, el poder adentrarse en, también en los temas, por ejemplo, ya más de, de genéticos, etcétera, bueno, que es, que es toda una maravilla. Entonces... Eh, no me, me lo que me inspiró tal vez no puedo decir a alguien porque nadie en mi familia o en círculo cercano no no hay no había nadie estudiando las ciencias entonces yo creo que eso también es interesante considerar que de, no puede ser uno pionero en una en la, en la familia de uno eh, entrar en una ciencia en química en verdad eh, no no es, no es no creo que eso es algo que uno lo tiene que traer en los genes. Uno puede este, cultivarlo eh, si pues tiene la, la, la motivación. Eh, eso fue eh, el inicio de mi carrera profesional. Eh, con el tiempo, como yo les mencioné, el, el interés mayor siempre fue poder hacer algo por eh, los grandes retos que estamos viviendo con humanidad, la crisis ambiental. Eh, bueno, uno de los eh, grandes problemas eh, es la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, bueno, hablamos también de cambio climático. Eh, cuando yo estaba estudiando, pues estos temas ya se conversaban bastante pero no, todavía faltaba mucha, mucha, mucha conciencia, pero ya por supuesto había pasado la cumbre de la tierra del 92, me eh, han pasado otros eh, hitos históricos en los temas de sostenibilidad, entonces pues eso, pues eso ayudó. Sin embargo, yo hice, sí, he hecho varios cambios en, en mi enfoque profesional, eh, y eso también es algo que es muy válido y... y por lo que, por ejemplo, cuando uno inicia una, una carrera, no tiene que pensar que solo se va a quedar en ese, en ese rumbo. O sea, va. hay libertad de cambiar, cambiar de disciplinas, probar. Eh, yo creo que el mundo ahora no es tan disciplinario como lo era antes. Creo que ahora se valora mucho la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, es decir, personas de las ciencias, por ejemplo, que yo estoy de biología, meterse también en temas de, de las ciencias sociales, de buscar diferentes ámbitos de, de, de, de conocimiento. Entonces, no está uno en una eh, camisa de fuerza para seguir solo en un ámbito. O sea, y eso es algo que, que yo creo que, que es bueno eh, recordarlo, saberlo. A mí nadie me lo dijo, más bien al contrario, los mensajes que yo recibía no, no es que no hay, no hay que estar divagando entre disciplinas, es mejor eh, quedarse en una. Eh, pero yo no... Por lo que yo estaba interesada yo seguí, eh, traté de seguir más mi intuición, más que lo que otras personas me decían. Y eh, me metí más a temas de trabajo, de lo que estaban haciendo eh, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Eh, inicié con una, eh, haciendo primero como tipo voluntariado, luego tipo como pasantía, eh, terminaron contratándome, pero en la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, una ONG muy importante, este que tenía sede para Mesoamérica aquí en Costa Rica. Y entonces, pues eso también, ¿verdad?, eh, hay uno que abrirse el camino muchas veces. El camino no es que está ahí muy trazadito. O sea, uno tiene que estar con los ojos abiertos. Ver dónde aparecen oportunidades. Tener la disponibilidad al inicio a veces de hacer trabajo. Pues involucrarse con voluntariado, etc. Eh, no siempre es al inicio tan fácil de tener un puesto con el salariazo al inicio. ¿verdad? Entonces eso, pues... Eh, creo que son como tal vez para los jóvenes que van iniciando que, que sepan que, que, que lo ideal siempre es tener una mente abierta, pero también estar escuchando uno qué es lo que uno quiere que seguir y eh, es, es ser constante, ser constante en buscar eso que, que uno quiere. Entonces yo sí quería trabajar más los temas de conservación, eh, entonces, como que hice un poquito, cambié un poquito el enfoque de lo que es eh, la práctica de la ciencia pura, así como biológica, la eh, investigación en biología, y me metí más en temas de conservación, conservación con comunidades. Entonces, ahí vi la necesidad de empezar a conocer más sobre temas de organización social, temas de sociológicos, antropológicos, eh, conocer más de economía, conocer otros temas que yo no conocía tanto eh, desde lo, lo, la biología. Y eso me llevó a, a buscar una, un programa de maestría que fuera más interdisciplinario en ese sentido. Eh, que viera la parte ambiental del manejo de los recursos, pero también considerando lo social. Y, y entonces lo encontré. Esto sí, yo me fui a estudiar a la Universidad de Mich Estatal de Michigan. Eh, y entonces, pues, fue todo un proceso, ¿verdad? Un retarme también a mí misma, porque aquí en Costa Rica yo no había encontrado nada como de lo que yo quería buscar. Por eso lo encontré, lo busqué afuera. Y fue un programa bien interesante que también hizo que mi mente eh, expandiera, explotara, porque esa interdisciplinariedad ¿verdad? Eh, es riquísima, me parece a mí muy interesante aprender de tantos diferentes campos eh, y, y, y reconocer que vivimos en una complejidad. A veces quisiéramos considerar que el mundo es así más simple, más lineal, causa-efecto, pero no es así, ¿verdad? Es más rico, más complejo que eso. Entonces, eso fue muy interesante. Eh, en, el, en lo que fue mi maestría, aparte que yo le, a todas las personas que, que quieran tener esa, esa experiencia de vivir en otro país, de, de expandir sus horizontes en lo posible, eh, hacerlo, eh, no, no necesitan, yo no tenía ningún dinero y no tuve una beca específica. Y ahí lo, lo pude hacer, cuando me pongo a pensar, yo dije, wow, ¿cómo lo hice? Trabajando mucho, fue pues, trabajando, consiguiendo allá eh, trabajos que me lograron eh, que lograron que yo pudiera realizar, realizar esto. Entonces, pues también eh, no poner limitaciones cuando uno dice, es que no tengo la beca, es que no me están pagando todo, es que no lo tengo así de fácil, hay que seguir eh, buscando las, las posibilidades. Porque si uno lo quiere hacer, lo puede, lo, lo puede lograr. Si uno lo quiere, se puede. Eh, hay muchas formas eh, de, de, de lograr eh, lo que si uno realmente lo quiere, pero hay que trabajar. Eso sí, no es que las cosas siempre están así a la, a la, a la, a la mano, muy, muy sencillas a veces ahí. Y ahí es donde viene pues, lo interesante de ponerse uno a buscar cómo lograrlo. Entonces pues ese fue mi caso y um, um, luego pues ahí yo tenía también un dilema verdad de cómo después de terminar eh, mi maestría seguir en un ámbito fuera de Costa Rica o dentro y, y pues no lo puedo explicar muy racionalmente cómo fue porque realmente este, en términos de dinero términos de etcétera pues tenía más más este sentido trabajar o quedarme en Estados Unidos verdad o trabajar sí entonces tenía yo una sentía como algo adentro como una pasión por ayudar en el contexto en el lugar donde pues yo me sentía parte entonces eh, vine y ha sido muy bueno muy bueno en realidad eh, este Poder, haber podido trabajar en la Universidad Nacional por un tiempo y en Carta de la Tierra, que es una, una organización, eh, lo que está aquí es la sede de un movimiento internacional, eh, que se relaciona con algo que a través de mi carrera o de mi experiencia laboral, personal, eh, tiene que ver con un ámbito que lo siento fundamental, que es eh, el ámbito de eh, las formas, eh, los paradigmas, la forma de pensar, eh, la base ética que nos lleva a nosotros como humanidad a estar donde estamos, ¿verdad? Y que cómo es importante que a la hora, nuestra forma de pensar es lo que, refleja lo que estamos viviendo ahora, en la crisis. Entonces, si queremos trabajar en cambiar esta crisis ambiental, en buscar soluciones, eh, necesitamos cambiar eh, cómo pensamos, ¿verdad? Y así está esa famosa eh, frase de Einstein que decía que uno no puede resolver un problema eh, usando la misma forma de pensar. Eh, eh, con la que se generó el problema, ¿verdad? Entonces, si estamos en un problema de insostenibilidad, pues no podemos, la, las soluciones tienen que venir de una forma diferente eh, de pensar, que se atribuye también a los valores que, que tenemos. Entonces, centrado entrado eh, otro cambio y otra eh, eh, experiencia profesional diferente, ¿verdad? Que ha dado un poquito vuelco ha sido meterme más en esos temas eh, de ética para la sostenibilidad, eh, formas de pensar, y ya ahí pues he entrado mucho en los temas educativos. Entonces, mi doctorado eh, eh, se, se enfocó más en la educación. Entonces, ustedes ven cómo he andado yo bailando en las diferentes... en las diferentes... Este, eh, disciplinas eh, que yo creo que como repito y reitero es algo muy yo considero muy enriquecedor enriquecedor estar eh, buscando de los diferentes campos de la ciencia de campos de del saber científico del saber del conocimiento humano que no quita tampoco al conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, que es, que es también un, un área que me quiero meter más, eh, posiblemente vas a hacer lo que, lo que continúe. Eh, este, nos va a enriquecer nuestra experiencia eh, como humanos y nos va a ayudar a buscar esas, esas soluciones porque sí estamos en con retos muy grandes, retos muy muy grandes como humanidad y, y tenemos que estar en la mayoría de las personas que podamos, con nuestra creatividad, con nuestra forma eh, de, de ver la vida, poder buscar eh, salidas. Sobre el trabajo actual, eh, aparte de lo que ya mencioné, verdad, que me, me está apasionando y estoy trabajando más en los temas de, de educativos, eh, ética para la sostenibilidad. Eh, me emociona mucho porque con Carta de la Tierra hay una red global, hay como un movimiento de organizaciones, más de 80 países. Eh. Entonces, eh, es muy emocionante estar parte de un movimiento así tan grande, tan diverso. Eh. Eh, tengo la oportunidad de conocer contextos muy diferentes siempre eh, y, y también conocer realidades y ver cómo en nuestras distintas realidades también tenemos aspectos comunes, ¿verdad? Eh, ese querer buscar promover la vida, la vida en el sentido que, que muchas de las acciones que estamos haciendo como humanidad más bien nos están llevando al contrario, entonces… Eh, y esto se ve en, en los contextos, no hay una, una receta, cada, cada, en cada contexto cultural eh, eh, viene distinto, pero entonces eso es muy emocionante para mí, ver cómo, cómo a pesar de, no, a pesar no, o sea, eh, en el medio de una gran diversidad que existe en, en el mundo, también nos podemos ver como, como una familia humana, como seres que aunque estamos muy separados, pero también podemos compartir y colaborar en, de maneras que no sé, tal vez antes no lo, no lo hubiera podido imaginar. Entonces eso me apasiona, me apasiona bastante y me encanta, me encanta de, de mi trabajo y me siento pues, muy bendecida por tener la oportunidad eh, de tener este y, así, y como así pues también hay Muchas organizaciones, muchas universidades, hay investigación, hay tanto que se está haciendo tan interesante que, que yo creo que campo para traer la creatividad, la innovación, hay mucho. Eh, solamente pues hay que eh, ponerse ponerse a trabajar. ¿verdad? Eh, yo tra estoy trabajando actualmente mucho en, en generar eh, procesos, como capacitaciones procesos educativos eso también es parte de eh, del compartir estas nociones éticas de sostenibilidad entonces también me toca mucho innovar por ahí y un proyecto también que, que, que me está tocando no lo hemos lanzado pero mucho de la investigación que estaba haciendo es sobre formas de valorar puede ser evaluar eh, Cómo se mueve, las, cómo se está promoviendo la sostenibilidad en ámbitos eh, educativos, eh, también relacionado a la promoción de valores de la sostenibilidad y cómo me, medir eso. Eh, eso ha sido todo un reto, porque medir valores y medir cosas así. Sí, sí. Eh, es un, re, un gran reto eh, el, el tema de, de medir cambios o transformación en la formas de pensar, en, en los valores de las personas, pero eh, creo que, que, que logré, trabajé de hecho con una, con una estudiante de la Universidad de Costa Rica de Ingeniería Química, entonces fue bonito trabajar con alguien de, de un tema muy distinto, pero que es muy, que se ha estado especializando en los temas de eh, de, como las estándares, ¿verdad? de certificaciones. Entonces, fue una experiencia bonita y ahí pues ha venido una investigación que pues eh, incluye diferentes formas de disciplina, no la podría meter en una sola disciplina, pero es, es, es interesante. Entonces, eso es uno de los, son varios de los aspectos que, que, que me gustan, me apasionan. Eh, me retan mucho verdad porque eh, trabajar con todos estos temas ah, siempre hay eh, personas o que tratan de bueno no decir no quiero decir bloquear pero que piensan muy diferente entonces eh, siempre es interesante trabajar con esas con esos choques choques de, de paradigmáticos. Eh, el tema, es, eh, pues a veces en estos campos también el tema de eh, financieros, o sea, de conseguir los recursos, es también tenemos que ser muy creativos porque no es que están ahí como una fruta en un árbol, en una rama baja, ¿verdad? Muy fácil de coger, ¿no? Es, es, ahí tenemos que ser muy creativos para conseguir nuestros fondos, ¿verdad? Porque tampoco somos una organización gubernamental, con un presupuesto fijo, ¿verdad? Entonces eh, ahí han venido muchos aprendizajes casi de ser como un tipo empresa social, eh, sin fines de lucro, pero generando algunos eh, recursos para poder eh, sobrevivir. Entonces, en la vida al final me doy cuenta que uno tiene que aprender de todo, hasta mercadeo, hasta pff, hay, que, en, hay que entre más variado pueda tener uno mejor, porque porque al fin de cuentas en el campo laboral todas las habilidades son muy, muy necesarias. Y hacer grupos de trabajo, eso también es muy importante, grupos de trabajo que, porque uno solo no puede hacer todo, obviamente, entonces eso, esas habilidades para poder trabajar en, en equipo, uf, eso es, entonces, es valiosísimo. Entonces ahí puede ser una científica súper buena, eh, con los mayores descubrimientos pero si no has podido eh, eh, como, como se dice, promover o no has podido eh, eh, fortalecer capacidades por ejemplo en, a la hora de compartir de, de, de expresar lo que, lo que sabes o, o de trabajar en un equipo que ayude a esto pues lo, los resultados van a quedar un poquito eh, relegados. Entonces, es importante saber comunicar. Entonces, tener habilidades de comunicación, habilidades de expresión. Eh, puede ser escrita, puede ser eh, en forma eh, oral. Eh, y el trabajar en equipo, pues sí, porque una investigación nunca jamás la puede hacer uno solito, ¿verdad? O solita. Eh, entonces eso de saber escuchar, importantísimo, el saber, eh, el tener paciencia a los tiempos de las diferentes personas. En fin, hay muchas habilidades que, que yo espero que ya en los procesos eh, educativos escolares se promuevan más en las casas, etc. Porque eso hace la diferencia eh, que una carrera profesional salga o no. A veces son esos pequeños detalles los que hacen que una persona surja y realmente tenga más éxito que otras. Eh, bueno, sobre los planes a futuro, eh, yo, mi deseo, mi, mi esperanza es que eh, pues de aquí a 10 años sea se ha incluido, o sea, el, el, el hecho de, de incluir los principios de éticos como del bien común, del respeto a la comunidad de la vida, estos otros eh, eh, principios que en la, en la práctica implican que muchas decisiones se tomen o no se tomen, por ejemplo, el desarrollar un proyecto que va a afectar eh, pues a un área natural o que va a afectar a una comunidad vulnerable, pues no se, to, no se, no se realice, eh, que esté incluidos en política pública, en los códigos de ética de, de empresas, etcétera, que esté muy difundido, más de lo que está ahora. Eso sería como mi, eh, mi sueño, mi sueño en que, que en realidad la mayoría de las personas tengan un estilo de vida que sea más compatible con lo que hablamos de sostenibilidad, que se den procesos de regeneración, entonces ahí desde lo que, cómo producimos y cómo consumimos. Esto suena como muy amplio, pero se, se, va, se tiene que empezar y se va a empezar cuando nosotros y personas, especialmente personas claves que tienen la toma de decisiones muy importantes en sus manos, puedan tener ese, ese cambio, esa transformación en su forma en su forma de pensar y yo quisiera trabajar y voy a seguir no solo en los próximos 10 años sino posiblemente todo el resto de mi vida en esa transformación paradigmática buscando esos esas personas y esos momentos clave que nos van a ayudar como humanidad a esa gran transición que necesitamos tener eh, entonces pues sí yo espero, espero ser y, y usar mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo para seguir en esto. lo estamos En, en la Secretaría de Carta de la Tierra estamos eh, trabajando en eso, trabajando mucho. Eh, en, desde procesos, como les decía, de capacitación hasta eh, incidencia política, eh, eh, incidencia en transformación de los sistemas educativos, entonces hay muchas áreas trabajando aún con en, en los temas más de, de espiritualidad que también es un área que pues no me la imaginaba yo trabajando en, eh, en en mis inicios de biología, pero pero tienen es muy son muy importantes también eh, eh, estas áreas que que vinculan la, la, la experiencia humana verdad, en este mundo y que es muy, muy, muy importante y no tiene que ver con religión, sino es el otro aspecto de sentirse uno un, con un propósito mayor y en vinculación con los demás y con otros seres vivos. Entonces, pues bueno, hay, por ahí hay, hay mucho, mucho trabajo y yo espero que sí, que sí veamos cambios grandes y espero dar mi granito de arena a esa, a esa transformación. Eh, yo creo que uno tiene que escucharse a sí mismo. A veces, eh, pues sí, en la, en, la, en la vida hay muchas personas que le dan a uno consejos, es bueno escuchar, pero el mayor consejo creo que uno lo tiene que, que tratar de encontrar adentro, adentro de sí. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, a veces es importante tener momentos de silencio, de reflexión, de apagar el celular, el internet, salir, hay mucha bulla, mucha bulla en este mundo y, y uno nunca va a escuchar su voz interna si sigue en esa bulla, entonces a veces simplemente hay que tomar aunque sea 10 minutos, si es media hora mejor, de, de silencio. Un día, dos días a la semana, y ver, ¿verdad? Y, ta, y, y tratar de encontrar dentro de uno mismo, bueno, si sí, en realidad lo que yo quiero es trabajar con, no sé, en la química, quiero, la matemática me fascina, eh, quiero trabajar con todos estos seres vivos maravillosos, quiero es encontrar o quiero, me encanta la sociología, me encanta el trabajo con las personas, conocer más sobre los sistemas políticos, qué sé yo, cualquier, cualquier área, eh, yo creo que uno tiene, tiene, que tiene que escuchar qué es lo que uno desea, porque si uno está en el ámbito que realmente le apasiona, el trabajo no se va a sentir como pesado, no se va a sentir como un trabajo, entre comillas, sino que va a ser la razón de ser, va a ser la razón de la vida, va a ser algo que a uno no le va a importar quedarse horas de horas trabajando porque es algo que le apasiona. Entonces, es muy importante, primero, escucharse, porque eh, si no, pues uno se puede ir eh, por un ámbito de, de la educación, un ámbito del conocimiento que, que tal vez es lo que nos están diciendo los gobernantes que hay que seguir, ah, no, es que se necesitan muchos ingenieros, es que se necesita, que no está mal, sí, si uno le encanta la ingeniería, la informática, todo tiene que ser, pero yo creo que si es un, un consejo de mi parte es escuchar qué es lo que uno quiere hacer y... Y si uno puede seguir en ese, en ese rumbo, pues va a ser muy, muy productivo. Ahora, es escuchar qué es lo que uno quiere ser. Ojalá también uno pueda eh, conectarlo con que soy lo que yo quiero, pero en relación también a los demás. Eh, a mí me ha dado mucha satisfacción y creo que haber escogido y haber buscado un una camino profesional que no solo me satisfaga como mis necesidades personales, sino que también estoy buscando y, y, y me lleva mucho el poder trabajar para los otros, como para el bien, suena muy amplio, pero bien de la humanidad, pero en parte de eso. Entonces eso yo creo que también es interesante, si uno puede... No solamente considerar en qué me puedo beneficiar yo, pero en qué puedo beneficiar también a los demás, yo yo y los demás. Eh, eso, eso pues suena, suena muy ideal a veces, pero, pero yo creo que, que eso nos ayudaría mucho porque tendríamos personas más felices, pero también ayudando y construyendo a la sociedad. Y ahorita necesitamos muchos, muchas manos, muchas personas que, que estén construyendo, que estén ayudando a, a la construcción de un mundo que, donde todos tengamos derecho donde digo todos, es las personas, pero también otros seres vivos, ¿verdad? Ahorita casi que solamente hemos, nuestro desarrollo ha tenido que ver más con el bienestar de los seres humanos sin importarnos los otros seres y, y yo. Yo creo y si pudiera inspirar a más mujeres, niñas, etcétera, a, a trabajar porque también valoremos los derechos de otros seres vivos a vivir y cómo podemos entonces producir, en nuestro, eh, satisfacer nuestras necesidades sin afectar las capacidades de los sistemas ecológicos o de las demás especies a seguir su, su función de vida. En este, en este planeta, entonces ahí se requiere mucho, se requieren ingenieros, se requieren eh, bueno de todas las áreas de conocimiento para poder hacer eh, esto posible.